Gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. De hoy les vamos a enseñar a cómo quitar cuenta de Google de este Samsung A03 Core que no tiene Kenux. En este caso viene a ser el binario 1, tiene la seguridad de Android 11. Y bueno, mi gente, pues volviendo acá con los videos. Como ustedes saben, estuve ausente por unos uh, días, pero ya estamos de vuelta. Y así es que vamos a comenzar con el proceso de este Samsung A03. Como ustedes saben, hay que conectarse a una red Wi-Fi para hacer el proceso una vez hecho eso pues lo que vamos a hacer es dar clic, volver hacia el inicio perdón y dar clic acá en la pantallita hasta que nos active la opción de código QR vamos a dejar que se vaya desde el fondo del dispositivo, en este caso vamos a ir a donde, hasta donde nos pide la cuenta, vamos a dejar que se vaya o si ustedes quieren pueden volver, yo por ejemplo ya volví y me voy a ubicar acá en estas opciones de Wi-Fi. lo deben ver todos, agregar una red nueva y acá le doy clic en este icono de acá en la parte de acá Listo, ahí ya, pues nos pide código QR, lo damos en la en donde está la imagen y en las tres rayitas en la parte de arriba. Acá vamos a presionar por un buen momento bu Galería Go, damos un clic ahí y te va a lanzar la información de la aplicación. ¿Qué vamos a hacer acá, gente? Vamos a ir acá donde dice accesos a la lupita. Acá vamos a buscar ajustes. Si por ahora ustedes lo buscan y no, y no les aparece nada, solo esperen que cae, gente. Aquí en este caso no me apareció, voy a volver hacia atrás nuevamente ajustes y ahí ya me mostró en la parte de abajo como tú puedes ver le doy un clic ahí y en la parte de abajo me pide abrir, listo lo abrimos entonces una vez estando acá pues ya es muy fácil, acá vamos a ir a cuentas cuentas de google añadir una cuenta y acá te aparece samsung account bueno lo ah. vamos a ingresar nuestra cuenta de samsung account acá para eso les pido que tengan una cuenta de samsung account porque si no no van a poder hacer el proceso entonces ahí lo tengo lo inicio lo coloco en mi contraseña listo mi gente acá lo damos en siguiente y se nos va a iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung Account listo acá aceptamos y esperamos que nos llegue el código de verificación eso les lleva les llega a su dispositivo acá yo lo voy a verificar vía mensaje de texto para que me llegue el código gente listo y una vez por esto el código lo damos en realizado eso sería todo entonces para cuanto inicio sesión de nuestra cuenta de Samsung Acom. ahora lo que vamos a hacer es volver hacia atrás hacia atrás y ubicarnos en esta parte acá lo que vamos a hacer es ir a la opción de aplicaciones y notificaciones acá le vamos a dar en todas las aplicaciones y mostrar el sistema listo acá vamos a buscar configuración de android primero como primer paso vamos a buscar configuración de android listo vamos que acá lo tenemos sí acá tenemos dos opciones de configuración de android vamos a dar clic en la primera como tú puedes ver acá nos pide desactivar lo desactivamos y forzar cierre listo volvemos hacia atrás vamos a donde hay configuración de android la segunda la donde vamos formar forzar cierre y listo acá vamos a buscar también servicios de google play o oh, gente hay que tener en cuenta eso servicios de google play y lo desactivamos Desactivamos y forzar cierre Listo, una vez hecho eso Pues ya volvemos hacia atrás Listo, vamos a Acá, a ver Vamos hacia atrás nuevamente Listo, a ver Listo, acá en la parte de acá Vamos a buscar lo que sería Galaxy Store Listo, acá lo tenemos Y lo abrimos Listo. Ahora se preguntarán para qué lo vamos a abrir Galaxy Store. Entonces pongan atención acá en este punto. Vamos abriendo Galaxy Store. Acá como ya nosotros iniciamos sesión ya nos va a pedir cuenta ¿no? para descargar una aplicación. Entonces vamos a la lupita directamente y buscamos lo que sería Activity Manager. A ver, vamos a buscar. Ac Listo. Acá lo tenemos. Activity Manager y listo, esta es la aplicación que vamos a usar, entonces le damos un clic en descargar como ya nosotros tenemos iniciado sesión nuestra cuenta, ya no hay problema, se va a descargar solamente correctamente listo, por ejemplo, damos en instalar acá y no hay problema, se va a empezar la descarga pero si ustedes no tienen cuenta de Samsung Account, tienen que crearse o tienen que iniciar sesión sí o siguiente para descargar la aplicación listo, le damos en abrir, esperamos acá que se nos cargue, nos vamos, buscamos la opción acá configuración de Android a ver, por acá lo tenemos Configuración de Android de trabajo Listo, acá lo tenemos Entonces vamos a dar un clic acá en configuración de Android Acá le damos en cancelar Y listo gente Una vez que tenemos acá pues lo vamos a dar en esta opción de acá Donde dice Wizard Activity Y como tú puedes ver ya el dispositivo se nos lleva hacia una flechita Y vamos a esperar en este punto gente Voy a esperar a tener paciencia acá ya que todo va a suceder por arte de magia. Como ustedes pueden ver, este dispositivo no nos ocupó utilizar PC para hacer el proceso. Entonces es un método bastante gratis. Es un método para todas aquellas personas que no pueden eliminar la cuenta de Google. Acá lo tienen en el video totalmente gratis. Listo, ahí se nos apagó el dispositivo. Entonces, y como tú puedes ver, ahí nos dice que debemos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. ¿Qué vamos a hacer acá, gente, para eso? Yo por ejemplo voy a ir a ajustes, voy a ir a ajustes, a ver voy a dejar un momento, si ustedes quieren pueden hacer hard reset, si puede, ustedes pueden también pueden dejar un momentito y les va a dejar que ustedes hagan restablecimiento de fábrica, Eso es todo el método entonces espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal, vean el video hasta el final gente para evitar errores, muchas personas dicen no es que no me funcionó, obviamente la parte más importante no, acá en el último tienen que restablecer de fábrica o hacer hard reset. Eso fue todo, nos vemos en un próximo video. Saludos de tutoriales de JS para toda la gente.